Presentación y contenidos del curso. Curso autogestionado Educación inclusiva y discapacidad. Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. ¿Para qué un curso sobre educación inclusiva? La educación es un derecho humano fundamental. Amplía las oportunidades para la inclusión y el disfrute de otros derechos humanos. El derecho a la educación ha sido reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos, en las constituciones y en las leyes nacionales de muchos países. La educación inclusiva ha sido reconocida como la modalidad más adecuada para hacer valer el derecho a la educación para todas y todos sin discriminación y con igualdad de oportunidades. Sin embargo, al día de hoy, Muchos niños, niñas y jóvenes con discapacidad en Uruguay asisten a la escuela especial, es decir, a una educación segregada, o están fuera del sistema educativo, lo que quiere decir que están excluidos. En el mundo, la educación inclusiva ha ido ganando terreno gracias al movimiento de las personas con discapacidad y sus familias que se ha organizado para reclamar sus derechos. Este curso apunta a brindar información completa y actualizada sobre la educación inclusiva y a promover la inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo común, y a brindar herramientas y conocimientos para que las personas con discapacidad y sus familias puedan hacer valer su derecho a la educación inclusiva. Contenidos del curso. La unidad 1, denominada Discapacidad y Educación, se compone de 1.1, la educación como camino a la inclusión, 1.2, miradas de la discapacidad y su vínculo con la educación, 1.3, conceptos y principios claves de la educación inclusiva, 1.4, otros conceptos relevantes, dependencia y autonomía en el ámbito educativo, unidad 2, marco normativo y estado de situación actual de la educación inclusiva, 2.1, marco normativo para promover y proteger el derecho a la educación inclusiva, 2.2. Estado de situación actual de la educación inclusiva en Uruguay. Unidad 3. La familia como actor clave en el proceso de inclusión. 3.1. Las funciones y necesidades de la familia con un hijo en la etapa educativa. 3.2. Redes de apoyos de la sociedad civil para la educación inclusiva. 3.3. ¿Qué pasa cuando a un estudiante con discapacidad le niegan la inscripción o le ponen condiciones para asistir al centro educativo? Unidad 4. Apoyos y recursos para la educación inclusiva con foco en los estudiantes con discapacidad. 4.1. Servicios, programas y recursos que apoyan la inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación común. 4.2. Figura del asistente personal y del facilitador de autonomía en el ámbito educativo. 4.3. Apoyos de las tecnologías de la información y la comunicación. Unidad 5. Experiencias de inclusión de estudiantes con discapacidad en la educación común. 5.1. La voz de los protagonistas, testimonios de experiencias de estudiantes con discapacidad y sus familias, testimonios de compañeros de aula y docentes. Fin de la presentación.